a continuación vamos a tocar un estándar es de Wayne Shorter esto se llama Footprints sí. Thank <laughs> <laughs> you. Thank you. Thank mm -hmm. you.